En esto de las fechas hay mucho mucho debate mucha discusión y creo que los censos demuestran claramente eh, cuándo realmente se dio la libertad de la esclavitud en, en, en nuestro en nuestro país O sea hasta 1853 nosotros tuvimos esclavos está, está evidenciado en los censos está bien algunos uno pone hasta en discusión el tema de los censos también porque también están organizados y conformados de acuerdo a determinados intereses de la época no pero es evidente que aparece, la, todavía siguen apareciendo las palabras esclavos este, a pesar que ya para 1812 se planteaba que en Argentina no ingresaran más este, barcos negreros y esclavos y recién en 1815 fue el tratado internacional, tratado de comercio con Inglaterra y demás donde se plantea una libertad que no iba a haber más tráfico de barcos negreros cosa que no sucedió ¿Está? Los barcos negreros siguieron llegando a, nuestro, a nuestros puertos y hasta 1853 nosotros mantuvimos, se mantuvo esta condición de esclavo. Por supuesto que muchos de ellos eh, para conseguir su libertad ingresaban a las filas de los ejércitos.